Ya no, ya no, ya no, ya no Y nada no, voy a estar porque cómo le va a decir a la gente que no hay parqueos sí, sí. Y otras dos compañeras ahí Pero esa ahí Sabrosa minuta hawaiana ah, Ahorita la estoy ayudando a ella para que gire ah, ¿Dale? Dale. Ahora, yo, la centrífuga Ándale Vamos a ver algo Estás con la patrona hombre, sí, Que nervioso mi hermano <todo> ¿Qué tal señores y señoritas? Bienvenidos a un nuevo video de esta semana y sí, como ustedes pueden observar me encuentro este día en un lugar muy bonito que es conocido como el Parque Infantil desde hace mucho tiempo que no se abría y bueno, hace poco lo han abierto para todas las personas de nuevo sin más que decir comencemos con esta nueva aventura y bueno qué creen estamos ahorita eh, básicamente esperando el parqueo pero al parecer como que ya se terminó entonces este porque ya está lleno y bueno el detalle está que ahorita vamos a buscar eh, parqueo para poder entrar aquí ya no aguanto, ya no, ya no, ya no, ya no, no, no voy a ya no hay parqueo Chele tendríamos que ir a buscar a otro lugar porque se supone que hasta donde está la camioneta va a llegar al parqueo. Bueno, vamos a buscar parqueo entonces. Hola maestro, cómo estamos? Bien. Eh, ¿Usted no sabe dónde hay otro parqueo por aquí? No, aquí no hay parqueo. ¿sabes? ¿Y cuánto vale la agüita de coco? Un dólar. Un dólar. A ver, preparen una agüita de coco. por sí. ahí. Ahí estamos. ¿Cuántos años tiene ustedes de ejercer este oficio? Cinco años. ¿Cinco años? Oh, oh, ya. ¿Y qué le parece a usted que haya vuelto a abrir, abrir el parque infantil? Todo pues este tiempo que no había estado abierto no, no pasaba mucha gente como hoy, ¿verdad? Ajá. Entonces hoy como hay comercio ahorita. ¿verdad? Le ha beneficiado a usted sí, el, el comercio de, de nuevo su negocio, ¿verdad? Sí, negocio. Bueno, ¿y hasta ahorita cuántos cocos va vendiendo? Ahorita comenzado a vender como a la... 9. A las 9 Ahí está nuestra agüita de coco A usted la vamos a echar dos por uno que... gracias maestro ¿Cómo aquí. se llama usted para que lo ubique la gente? José ¿Cómo? José José, don José Bueno bichos, ya saben, aquí está don José Prácticamente aquí, casi a la entrada eh, Donde está el parqueo eh, Con su agüita de coco refrescante Para que ustedes se vengan aquí Y quieran pues entrar ahí Con una agüita de coco Y sobre todo con este calorcito queda bien rico, así que ya saben, busquen a Don Jose una agüita de coco para que le den con todo ahí eh. ahí, está. ahí estamos ahí estamos el bichito, vamos a darle con todo bueno señores eh, sí está un poquito complicado eh. está un poquito complicado de poder conseguir un parqueo aquí ahorita porque la verdad como eh, hace poco se ha inaugurado el parque infantil de nuevo y hasta este pues, este año se ha devuelto a abrir el parque infantil es como que la gente está eh, viniendo viniendo y más en estas vacaciones o sea no es excusa para no poder Venir a darse una vuelta y recordar los viejos tiempos del parque infantil. Pero sí, la verdad que está muy padre y sí, es de armarse con paciencia para poder venir y entrar a estas instalaciones porque el parque como que es muy chiquito y todos los salvaños queremos venir. Así que con paciencia, llevamos casi una hora y media esperando desde el tráfico, desde Zoyapango y más la trabación de aquí. La verdad que vale la pena. Más de una hora. Viene el vigilante y me dice que no hay parqueo, que busque otra alternativa. Y yo le digo, ya estoy en el portón, solo esperamos que salga otro y entramos. No, no, no. Entiendo porque aquí, como le va a a la gente que no hay parqueo, si sí, se, o sea se ha esperado una hora. ¿verdad? Casi una hora hemos esperado. O sea. Y el maestro me dice, mira, eh, no puedes grabar aquí porque no puedes ver. Pues está bien, no hay problema. Si vos querés, le marco. Le contexto, para los que se preguntan qué está sucediendo en estos momentos es porque he sido detenido por este vigilante que está enfrente de ustedes, ¿eh? sí, <ríe> eh, porque estaba grabando a la entrada del parque infantil y él me preguntó de para qué era mi contenido, si estaba grabando con el con propósito, cosa que no me había percatado de lo que estaba sucediendo alrededor de mí y es que hasta que Henry me contó después de que sucedió todo esto, eh, me explicó qué estaba pasando y es que pocos minutos antes de que yo comenzara a grabar, el vigilante le dijo a Henry que ya no había parqueo y que es mejor otra alternativa. Los que están a los principios les decía eso, pero los que están hasta el final no les decía eso. Quiere decir que. Muchas personas esperaron más de una hora y media y es que eh, justamente cuando Henry le dice eh, el vigilante a él que ya no hay parqueo, salieron 10 carros y es como que Henry le dijo que está pasando. Pero en fin, eh, me dijo que también no podía llegar a grabar así por así porque hay que pedir un permiso, cosa que no estoy en contra, cosa que es correcto y de esa es la forma adecuada para llegar a grabar a unas instalaciones con permiso para no tener algún problema. Pero en fin, este fue un mal gusto que pasó por unos ratitos, pero si sí después me dejaron grabar. Me molesta mucho, bueno me molestó mucho de que el vigilante eh, me haya querido decir que no grabara y es porque no me había percatado que él estaba diciendo a todas las personas de que no podía, eh, no había parqueo, que buscaran otro lugar y es injusto porque casi, aproximadamente mate eh, una hora y media que la gente estaba esperando allá afuera y literal es como que una hora y media estando ahí, o sea, y de tráfico, o sea, más que es vacaciones. Y en semana de vacaciones prácticamente se llena bastante. De esta edad tenía yo cuando quería que me trajera mamá y nunca me trajo. Así que vamos a venir, bro. Bueno bro. Ahí estaba, bro. Tire flow, tire flow. Eso algunas de la mayoría, la gente que no es amante de la playa Puede venirse a dar una vuelta por acá. Por ahí les puse yo los precios para que ustedes eh, si quieran venirse. Eh, cuesta 75 centavos para la gente que son del Salvador. Y para la gente que son extranjeras cuesta 3 dólares. Es 5 dólares. Centroamericanos son 3 dólares. Y extranjeros de Estados Unidos cuestan como 5 dólares. Bueno, creo que nunca me imaginé que había aquí eh, una tiendita y qué bueno, qué bueno que hay porque con esta sé, este calor, o sea, lo amerita bastante. ¿Qué onda? ¿qué me contás? ¿Qué tenés de bueno? vende tu producto? Tengo combos de pizza, combos de croissant, maruchanes, palomitas, tostadas, gaseosas. Vamos a ver ahorita a un joven que está preparando la torta. Sí, de esta manera. A ver, a ver, a ver y otras dos compañeras ahí, que pues bueno, lo que es ya, la parte de lo que ya lleva la cultura, ¿verdad? siempre atendiendo las tortas, hamburguesa tenemos dos ¿verdad? tenemos bebidas fría y calientes tenemos precios que van desde 1.35 hasta 2 dólares con 25 centavos. Bueno, ahorita les hacemos un atento llamado, ¿verdad? para que puedan eh, hacerse presente aquí lo que es el parque infantil, ¿verdad? para que vengan a... A disfrutar un poco sanamente nos eh, invita que vengan a disfrutar de las minutas de algo de azúcar, de tren de... y como la pueden ubicar a usted o usted es la única que vende minuta aquí? la única que vende ven minuta oh, ah yeah, pues sí. bueno, bicho, aquí vienen a disfrutar eh, sabrosas minutas hawaianas es el único puesto donde ustedes pueden encontrar minuta así que vengan a disfrutar una deliciosa minuta aquí el único puesto y sobre todo con este calor bicho, yo sí yo, yo de verdad si ustedes no compran una minuta es porque de, de paso les gusta el calor y parece engarrobo. Ahora nos encontramos eh, disfrutando de unos ricos algodones de azúcar. Y yo pensé que o sea, era chiste cuando me dijeron que hay también algodón de azúcar. Estamos aquí eh, con los preparativos eh, con estos muchachos que se dedican a dar también dulces a nuestros queridos niños internos que llevamos adentro de nosotros No, pues en familia. Comida, ah, es familia, sí, no, pues estoy con una familia aquí, sí. chica. Explícame un, más o menos eh, cómo se prepara el algodón de azúcar o oh, habitualmente ahí, como lo hacen ustedes? El algodón de azúcar principalmente se prepara, nosotros manejamos un soplete Es el soplete, ah. es la llama que hace que caliente la centrifuga. Bueno, oh, se echa el azúcar, se hace miel Ah, y el del contacto del aire se le espumilla, debido a la velocidad. ¿no? Ah, se uh, le uh, pinta miel al palillo para que el algodón lo comience a pegar. Uy, uh, yeah, pero eso, o sea, eso requiere de una técnica. ¿Y qué estás haciendo tú ahí? Ah, ahorita lo estoy ayudando a ella para que gire la centrífuga. Ándale. Ah, trabajo más difícil quién lo hace aquí? Aquí ella. Ella, verdad. Sí, porque... Los <risa> porque veo okay, que el brazo sí... <risa> Eres el único puesto de emprendedor que se dedica a venta de algodón, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ahí está, más o menos. Eso viene de herencia. <risa> ah. Viene de herencia, sí. O sea que usted comenzó primero. No, comenzó mi abuelo. Su abuelo. Sí. ¿Y su abuelo trabajó aquí? Correcto. estamos Hablando ya como el año 1996, desde que se inauguró este parque infantil, está esta máquina que es algo artesanal. Ándale. O sea que ustedes llevan aproximadamente una década dedicándose a este negocio. Sí, correcto. Ey qué chivo. Las invitamos a que vengan al parque infantil, a divertirse un poco, les vas a disfrutar y enduzarse un ratito la vida, ya que, como dice, la dulzura siempre la tenemos que tener. Nos pueden encontrar frente a la cancha y a disfrutar del trencito que hoy nos... Está disponible, pero el día sábado sí estará disponible. Y como les digo, no es necesario que ustedes se vayan para allá afuera del parque. Si obviamente aquí encuentran emprendedores que les pueden dar deliciosos panes eh, de este coctón, de este vinuta, de este algodón y de azúcar. La verdad que yo cuando era chiquito era fan de algodón y de azúcar, y sin más que decirle, esto me trae muchos recuerdos a mi infancia. Así que. Está bien chivo, está bien chivo Y bueno, ahorita me encuentro en otro emprendedor que se dedica básicamente a los stickers y... Esto es para celulares, ¿verdad? Sí, estos son para celulares, lo que pasa es que te los ponemos así, ¿no? A ver ahí, vamos a ver ahí Entonces, oh, cuando, my God. cuando digo que se personalizan es que, bueno, uno me puede mandar la foto Pero sería para de una semana para la otra Ajá y segundo eh, esto no lo repito o sea estos son únicos o sea también hay cosas que ustedes se pueden llevar de recuerdo para su familia o incluso ustedes pueden personalizar su propio sticker interesante ¿eh? no sabía que o sea puede personalizar tu celular ya saben véngase no hay excusa no tienen decir es que vamos a ir a comprar allá afuera no hay excusa aquí adentro del parque infantil se vienen muchas cosas también lo puedes disfrutar aquí en el parque infantil 140 años de estar existiendo este hermoso parque y ahora de nuevo abre su puerta es una hermosa locura. Bueno, sí, hombre, porque es por qué nervioso. Estás con la patrona, hombre, porque es nervioso, mi hermano. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué sienten ustedes que el parque infantil haya abierto de nuevo? ¿Ya habían venido ustedes cuando eran chiquitos? Sí. Tú sí, tú sí? sí. A ver, ¿qué sientes tú de que haya abierto de nuevo el parque infantil? Se siente un poco de nostalgia el poder regresar. Este, ya después de que estuvo. Cerrado, ¿verdad? Eh, durante toda la pandemia, nostalgia al poder regresar a donde, un lugar donde muchos hemos venido de pequeños y hemos disfrutado con nuestra familia. ¿Qué si vienes con, con el futuro que, oh, <risa> Pues la verdad me da un gran sentimiento porque, bueno, que yo me recuerde este, las veces que vine con mi familia. Este, la verdad me da ese sentimiento porque, o sea, casi toda mi familia ahora casi no está, ¿verdad? Pero, oh, ándale. Eh, pero hay personas las cuales se hacen nuevos recuerdos. Invitarlos a que vengan y disfruten. Se vengan, todavía están a tiempo, o están sea, a vacaciones todavía a mitad. Y también o sea, abren de miércoles a, a domingo, entonces hay bastante tiempo para venir. Y que vengan a disfrutar un momento y saquen el niño interior que, que llevan dentro. Ya, ya escucharon aquí las palabras de nuestros queridos amigos. Y espero que me inviten a la web, eh, porque neta que me, para mí fue sorpresa cuando de la nada que comenzamos a grabar. Sí, mi amor, agarran la mano. Agarra, no, no, no. el parque infantil y desde hace cuánto no venías tú a visitarlo la verdad me parece que es un ambiente muy familiar Ajá. bueno para los niños, eh, okay. después de la pandemia creo que se estresaron demasiado entonces por pues, siento que es un ambiente bueno para ellos y tenía más de cinco años que no venía, por ejemplo los juegos no estaban todos completos ahora pues sí, en realidad... Una gran, un gran cambio, los invito a que vengan, la verdad es que es un ambiente muy familiar bueno para ustedes después de la gran pandemia que tuvimos, así, así que es. los invito a que vengan Bueno bichos, ya comemos <risa> <risa> hey, bicho, Bueno, sí, ya vamos a comer ahorita, eh, almorzar, porque obviamente con este calorcito y este hermoso parquecito que está aquí en el parque infantil que por primera vez voy a comer aquí, esto es historia, esto es épico Así que bueno, sigamos disfrutando de esta hermosa aventura en el parque infantil No puede faltar su respectiva coquita en bolsita, eh, uh -huh. en bolsita brother El animal prehistórico de la edad siempre sobrevive en la selva Me fui a meter una bodega ¿Qué? Pensando que era el baño <risa> Pensé que era el baño y me fui a meter una bodega Pero no hiciste en la bodega No, no ando buscándolo Sí. Ay, la, la, la, la, la. Estoy grabando no. <risa> este fue el video de esta semana Espero que les haya gustado Y sobre todo la hayan pasado súper bien Y se hayan disfrutado de lo que hemos vivido En este hermoso video recordad que puedes suscribirte al canal Darle like, comentar Y comentar dónde quisieras más Que fuéramos nosotros en otra aventura Os hago una invitación a que visite este parque infantil Está muy muy chivo Hasta la próxima, bicho